Es una cuestión de aristocracia de la de antes. Hay chavales que vienen de un medio, hay chavales que vienen de otro. Y ya no es un medio económico, insisto, ya no es un medio de colegio, es un medio sobre todo de familia. Solo una cosa, el lugar donde se encuentra la persona con la verdad es el corazón. Entonces es a lo que no podemos renunciar, es lo que la educación moderna hace que renunciemos para hacernos a todos iguales. La educación es una excusa para hacernos ciudadanos, pero no hombres libres, que no es lo mismo.